El que se saca el condón tirándose un pedo como Peter, toma estos 200 pesos de mi país, endeudado hasta las pelotas. Tenía un pack de happy para chupar hoy, pero no me llegó la puta madre. ¿Para cuándo venís a Argentina para ver un partido de boquita, loquita? Voy a ir a Argentina probablemente entre octubre o noviembre. Este, No, no, no, no sé si podré ir a ver un partido de boquita. Este, o de River, o, o, o de nadie, este porque, uh, no sé, mis visitas son bastante escuetas si tengo cinco días y me invitan a 15 asados. Digo, no me estoy haciendo, ay, madero, ay te invitan a todos lados. Pero uno yo trato de, de, de, de estar en todos los lugares máximos donde pueda estar. Eh, y ta no sé, me quedé con la boca seca, así que, Andrés, ¿me pasás una, una cerveza? Lo puse medio puto. Bastante <risa> punto, sí. Bastante CDT, pero no importa. Te mando un abrazo, Gabriel Medo.